Buenos días chicos, hoy vamos a recordar cómo dividimos cuando tenemos un cero en el dividendo y en el divisor. Si hay un cero en el dividendo y un cero en el divisor, lo que hacemos es cada uno de los números los dividimos entre 10. Dividir entre 10 significa que le quitamos un cerito, ¿vale? Aquí recordando esas cositas. El dividendo entre 10 y el divisor también entre 10, ¿vale? Por lo cual, nos queda esto. Si era 3.750 entre 20, se nos queda 375 entre 2. Y ya dividimos normal. Cogemos un numerito, porque este número es más grande que el 2. 1 por 2, 2. Hasta 3, 1. Bajo el 7. 8 por 2, 16. A 17, 1. Bajo el 5. 7 por 2, 14, a 15, 1. Y aquí terminaría con mi división. ¿Vale? Si en lugar de tener un 0 en el dividendo y un 0 en el divisor, tuviésemos dos ceros en cada uno, pues en lugar de dividir entre 10, dividimos entre 100. Pero siempre que estén en los dos. Si no están en los dos, no, ¿vale? Entre 100, que lo he dicho y no lo he puesto, y entre 100. Eh, 27.500 entre 100 se queda 275 y 300 entre 100 se queda 3. Iría 9, 9 por 3, 27, al 27, 0, bajo un 5... 1 por 3, 3, hasta 5, 2. Esta sería mi otra división. Venga, chicos, que seguro que os sale genial. Nos vemos mañana.